No, nada. Ahora cerramos la sesión, de momento? Momento. la sesión de la mañana. Quisimos a Javier Colán. Eh, Javier Carlos, ¿Sí? Carlos de, sí. Sí, sí. Sí. Tiene de la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima y participa de varias colaboraciones, participado de varias colaboraciones en física de partículas y, ah, sí. y, y en particular. Y en especial recientemente con, con, con el día. O sé sea, nada, Javier. gracias por oh, sí. la invitación. Y de eh, gracias. Eh, eh, si no me va a disculpar de que tal vez algún un pequeño resumen, algunas cosas sean muy obvias para algunos, pero, eh, pero igual. Soy mixto, así que no sé, Le asumo que, eh, que saben mucho y saben poco. así que, Lo mismo que yo quería inicialmente. Eh, bueno, eh, si ven ahí, soy de Perú. Eh, estoy representando esto instrumento los dos universidades de Perú. Entonces, un poquito más o menos el resumen que voy a hacer. Eh, ahí yo, me disculpe, robar robar un poco algunas de tus transparencias. Ustedes saben que es mejor robar y después de pedir disculpas que pedir permiso que entendían. Eh, en principio, eh, hago un resumen rápido porque en cierta forma los están desde el inicio eh, de la historia de partículas. Yeah. La actividad cuántica en altas energías es algo lo básico. Eh, la velocidad para tener objetos muy masivos. Eh, y la mecánica cuántica para estudiar cosas muy, muy pequeñas del microcosmos. Eh, eh, disculpen que el cambio de formato, cambio de un computador, he hecho muy, pero cambios de por diferentes motivos. Pero usando la imaginación, esto es una línea que viene así. El, el, el aspecto, como decía Einstein, cuando las cosas no funcionan, lo que queda es la imaginación, y esa es la parte más importante. Casos, eh, y eso es lo más importante para nosotros, eh, digamos, los investigadores, trabajar con los estudiantes, eh, sobre todo porque no es que uno sepa hacer las cosas, uno necesita ideas nuevas que uno debe pensar. Si alguien va a saber igual que nosotros y repetir exactamente lo que hacemos nosotros, no avanzamos mucho, necesitamos a alguien que. Eh, tengan nuevas ideas, que nos contraliga, que, en fin. Eh, eh, bien, y esto de acá fue eh, justamente eh, una idea desesperada de Paul para justificar el efecto continuo eh, del decaimiento del otro que, eh, que debía ser así casi un delta de vida. El así que inventó algo que, eh, que era imposible de ver. Pero, ah eh, dicho el paso lo puse acá porque hace un eh, los tres días fue el aniversario de, de esa brillante idea que, que después fue, eh, bueno, eh, posteriormente fue dada por Feiners, el para el decaimiento de ella, eh, es una gran historia exitosa en cuanto a feiners nobles, primeramente en Cone Reyes, después se ve en compañía, posteriormente, y luego en este siglo dos premios no de eh, eh, relacionados con neutrinos. De paso, acá me gusta mencionar esta parte de Sayuri. Eh, porque él, Robo eh, empezó un poco la idea de Paul que era, le llamó neutro, un premio le llamó neutrino, y aquí la diálogo más cariño, pero también eh, también usó parte de ella de, en, de Yukawa, eh, que... Eh, estuvo al día con las ideas de la mecánica cuántica y las ideas propuestas por eh, Ben eh, es interesante cómo, cómo va la historia porque en esa época eh, que no había internet, no había casi nada, están conectados uno yocabo en Japón eh, los eh, alemanes y, y europeos en Europa eh, habían comunicado por cartas sin embargo, tantas día que una idea la rodando la otra o sea, eh, Yocabo que hizo todo su trabajo en Japón Yeah. Eh, es uno de los grandes méritos digamos, de haber hecho en, en su país y no en Europa y Estados Unidos eh, fue el usando ideas de, de Hengor, que no sirvió para la mecánica cuántica porque eh, digamos no era un, una idea probabilística de la teoría este de campos eh, bueno, esa parte de la idea para ponerse por otro lado de mesón la producción de un mesón digamos, eh, eh, y ese fue la base para eh, otros modelos y, y, y eh, y, y Feynman eh, para proponer la teoría cuántica de campos eh, con una partícula de intercambio. Esa idea, se continuó. Bien, en esta parte eh, el, en paralelo, eh, Pauli y Fermi como el Bueno, ni qué decir, ¿ya? Eh, Feynman es la teoría eh, más exitosa que hemos tenido. Exactamente, el modelo estándar y demás, continúa siendo con todos sus problemas, el eh, 95% de la física con la que trabajamos es el modelo estándar, y eso que el modelo no, no explica ni la quizás el 5% del universo, pero bueno, esa es otra historia, eh, sigue siendo lo más exitoso eh, Comenzó con una teoría que era eh, de campos, o sea, eh, objetos sin masa, eh, y demás, así que un grupito tuvo que, que inventar... Eh, un modelo para justificar el, eh, el obtener masa, y ese modelo, dicho de paso, hubo muchos extractores, como ustedes saben, Hawking, que apostó los cinco dólares, y que eso no servía. Eh, no había cómo hubiese algo que permease todo el espacio, eh, partir masa, cuando ya la bebida se tenía energía con masa, fue una relación, y hasta que era más razonable y está probado en cambio lo otro era algo completamente hipotético, eh, sacado de los cabellos también, pero... Eh, hubo que hacer algo gigantesco de algunos eh, miles de miles de millones de dólares para eh, poder eh, encontrar esta cosita y, y tener el premio Nobel del 2013, si no me equivoco eh, y, y bueno, es el modelo estándar y aún quedan cosas eh, inconclusas como a pesar de los detractores eh, supercimetrianos eh, que es que más o menos el pase a pase está tan reducido en ca en, en una cacería por todos lados, hasta ahora no lo encuentran eh, eh, pesados, eh, en, en fin, eh, es, es por un lado bueno que esté cerrado todo el eh, Si estuviera todo cerrado, digamos que los físicos no tendríamos trabajo. Justamente pues es eh, en las cosas incompletas, en todos los problemas, donde, eh, donde ahí tenemos trabajo y mientras eh, nadie pruebe lo contrario, pueden eh, proponer todo. Es una de las ventajas Dicho de paso, eh, no quiero no ofender a nadie. ¿Cómo la diferencia entre un físico teórico y un experimental? El físico teórico es el que hace una teoría en la que nadie cree el sector, Y el experimental, el que hace un experimento en que todo el mundo cree excepto él. Es, es la capacidad de trabajar con él. Y eso es lo que comenzaba ayer, que estamos conversando, de que por qué la gente de ciencias eh, normalmente nunca ha dado una respuesta completamente segura. Porque la ciencia no hay nada absoluto. En cambio, un divulgador de televisión, de, de YouTube y demás, queda con tanta certeza, algún desconocido dice, este me, me asegura todo y este está con tantas dudas, entonces probablemente eh, casi nunca ganamos. ¿no? Bueno, entre otras cosas que aún me está eh, por concluir, eh, tenemos la materia oscura, bueno, la religión pura parte, la oscilación de neutrinos, nutrientes, si uno de los grandes problemas, En todas estas rompecabezas, las partículas, antipartículas, los bosones intermediarios el bosón de Higgs, la, de la, la, la masa, esto de acá no termina de en encajar. Eh, es, es la primera evidencia, eh, bueno, la primera evidencia de que hay algo más allá del modelo de estado. No encaja, lo que, podemos juntar como sea, pero bueno. Eh, este es un poco del histórico. En el caso de los bosones de Higgs, no son medio siglos para que desde... Eh, que se postulamos hasta el principio, no sé qué, por el último tabónico, eh, en fin, hay unos que demoran más en los tiempos entre eh, que se lo postula, el último hasta que que no puede mostrar que es parte. Sí. Eh. Y bueno, hablando de las doctrinas, eh, el doctrina es algo que, como decía, eh, que casi no interactúa, que casi no hace absolutamente nada. Eh, para los que ya somos eh, eh, casados y con, y con hijas, que alguna vez a ustedes les va a pasar, ya un prototipo de doctrina podría ser su ya? No hace absolutamente nada, interactúa nada. Ay, no interactúa con nada. A todos les va a pasar en algún momento. Bueno, eh, constituyente de la materia. Después de haber encontrado ya los experimentales, los cuadros rectos, bueno, ya sabemos, eh, los rectos cargados, de perdón, y los neutrinos. Eh, y los neutrinos tienen muy, eh, mucho que ver, con todas las teorías que Tiene mucho que ver con, eh, con los leptones. En principio, uno diría nada, un lector masivo cargado con un neutrino que casi no te atreva, pero... A la hora que se producen los, eh, eh, el, los eh, neutrinos, se produce el lectón y el neutrino, el neutrino en este caso, ¿ya? entonces esos van juntos, así que tienen muchas cosas en común. Es casi como producir una partícula en pero en este caso un, eh, un lectón y un neutrino, un lectón cargado y un antineutrino, viceversa. Entonces están súper, súper aproximados, a pesar que son tan, tan diferentes. La masa de ellos es... Eh, 6-7 ondas de magnitud con respecto a la masa de la partícula ¿no? más ligera que existe. Eh, vale. Esta masa, aunque no es cero, es eh, muy pequeñita. Eh, esta parte la voy a pasar para no... Hay eh, hubo una crítica por escribir mucho y, y no mostrar la figura. Eh, después les voy a mostrar el eh, toque. Eh, los motores siguen haciendo especiales y siguen haciendo una serie de eh, búsquedas para tratar de explicar. Eh, si existe un desbalance en la producción de, de, de, de, de, de antipartículas de los antinutrinos, de los deltitón, y que eso podría ser una de las orígenes de la de materia eh, antimateria. Eh, de, después voy a rezar este punto, pero probablemente voy a Otra búsqueda es de que en no, los no asumimos que eh, eh, el neutrino, por ejemplo, electrónico, al el interactuar va a crear un, un electrón y el más, y el antineutrino es equivalente, y el módulo común, etcétera, etcétera. Etc. Pero otras formas es que un neutrino y un antineutrino, porque uno puede producir, por ejemplo, un electrón y otro antineutrino. Eh, pero, eh, la verdad, estamos muy, muy limitados para poder estudiarlo. Entonces, existe una posibilidad... Eh, grande, no desde que el nocturno podría ser su propio antiguo, que sería un, un mayor eh, a pesar de que resultados actuales de ese gran experimento eh, parece que ha reducido mucho la luz y tal vez está como la especie de eh, casi descartar pero casi. ¿verdad? Si ustedes van al parte de luz, encuentran que aún siguen buscando eh, monopolos magnéticos el tipo de diámbito del protón y esas cosas, porque para el físico esas cosas no, no basta que digan ya, esto acabó y etc. La verdad sagrada, sino siempre en continuo vulcano. Eh, y bueno, en, en este caso sería una producción de un eh, doble beta, o sea, dos electrones, pero con cero neutrinos. Pues en este caso hay un intercambio que ven y uno no ve el neutrino. veremos dos y no va a encontrar neutrino. Ya de por sí eso sería. Eh, toda la dificultad experimental que hay que hacer eso. ¿Cómo, cómo verificar de que esto sucede o no sucede? Normalmente, ya para detectar un, un electrón y un neutrino, o sea, eh, es difícil. Dos electrones eh, y sus eh, neutrinos, neutrinos equivalentes, en el mismo evento es mucho más complicado. Y ahora, eh, eh, poder hacer esto y descartar de que no ha habido otros neutrinos ahí metidos, eh, experimentalmente es un estadístico muy, muy complejo. O sea, yo tengo que eh, descartar todo el background y el background. Eh, tengo que descartar que acá no se pueden haber perdido eh, neutrinos que yo no estoy viendo y yo lo estoy confundiendo con. Él un decaimiento de desolveta de, de qué? Eh, bueno, bueno, ya hablamos un poco de lo que saben. Vienen entre sabores. La gente particular tiene mucha imaginación, sabores permitidos, colores en la interacción fuerte. En, en, en fin, cada uno hace, de ellos asociados con un lectón cargado. Eh, y el significado es de que cuando interactúa, digamos, eh, se produce... Eh, digamos que acá hay una arteria completamente ligada, no, o se produce un botón de la nada, un huevo, un laptop, un... un... sin que haya ninguna interacción. Entonces uno dice, bueno, well, ahí debe haber un utlín. Siendo estricto, uno lo dice, ahí hubo un utlín no? Un... Ahí probablemente hubo un utlín o sea, eh, alguien ayer estaba preguntando unas cosas, si decía, uno no puede decir un evento, lo que pasó, no pasó. Uno dice, probablemente pasó, eh, tiene una prioridad de haber pasado, en una gran cantidad de eventos, uno puede decir, bueno, de este millón de eventos, eh, 100.000 pueden haber sido esto más o menos, y 900.000 mil esto. Pero uno puede decir, este evento particular fue señal o fue background. Es eh, imposible. Eh, puede estar muy cerca del, eh, de la zona de la señal y ser background, y puede estar muy alejado y ser señal. Ya, pero en fin, eh, eh, probabilísticamente, estadísticamente, sí podemos dar eh, mucha información. Eh, y esa es una de las grandes. Eh, eh, Logros de la física de partículas. Partículas es un punto matemático eh, sin tamaño y nada. Sabemos que tiene tamaño, pero en principio, física de partículas es eso. Partículas elementales son puntos con propiedades. Un punto ya significa que somos conscientes de que casi no entendemos nada. No tenemos el tamaño del todo, tenemos el tamaño del cual. Somos conscientes de eso. Pero sin embargo, eh, decir, ya que no lo podemos decir, vamos a decir: un punto que tiene todas estas propiedades. Y solo con eso se desarrolló el modelo estándar que es lo más exitoso, aún siendo conscientes de nuestras limitaciones. Eh, pero bueno, volviendo acá. En el caso del neutrino en viajes cortos hechos en un curso. Eh, si es un neutrino único no va a producir un, eh, un tabúlico por ejemplo eh, Pero... Y ese estudio eh, los neutrinos homoféricos, por ejemplo, es donde yo coloco mis inspectores para ver todo lo que viene del cojo, de, de arriba y ver todo lo que viene de abajo, eh, y ver la diferencia. Dicho espacio, sí, está lo que de por medio, pero para el neutrino, eh, el neutrino puede atravesar, como vimos ahí, el, la Tierra entera, el Sol entero, el universo entero, sin interactuar con nada. Eh, como ahí viene, como como ya el El, el asunto es que los neutrinos son las partículas, después del fotón, las más abundantes del universo, y por eso, aunque sean poquísimos, poquísimos, aún así tenemos suficiente para disfrutarnos. Eh, y bueno, eh, se midió eso y se encontró algo raro. Eh, se esperaba que fuese el mismo parvíos que para abajo. Hacer ¿no? o sea, la tierra no le hacen nada, porque, o sea lo mismo parvíos que para abajo. Eh, sin embargo, solo se encontró en la mitad de lo esperado. Eh, y eso eh, llamó la atención. Eh, este es el experimento del supercambio de Japón. Eh, le dieron el premio Nobel en el 2002 en este siglo a David Kochiva eh, bueno, algunos lo han visto es, un, es una laguna de pesada y una serie de, de fotomultiplicadores. es muy bonito brillante la idea eh, otro otro grupo estudió los neutrinos que vienen del sol Mira, la, la física eh, solar Pero la física de los reactores, digamos que nucleares, que la región nuclear estaba muy bien estudiada, estudiado, así que la del Sol también, en los espectros de la solar también se ve con los elementos, estaban bien estudiada estudiar, entonces podía eh, predecir la cantidad de ¿no? bueno, más o menos que eh, deberían llegar a la Tierra. Eh, y hubo experimentos para eso, como el, el Sotori o Homsday, eh, que en eh, principio solo detectó la tercera fase lo esperamos. No, este experimento solo podía detectar un núcleo Los experimentos para detectar un tipo de son súper complicados, así que era todo diseñado para detectar núcleos electrónicos. Para detectar núcleos módicos hay que cambiar una serie de detalles de estructura. Eh, y bien, eh, esto fue lo que encontró. Eh, y bueno, después le dio el premio Nobel a. A cajita, a cajita, digamos, el 2015, pero estuvo el 2018 por ahí, en, en Perú, digamos. En... Eh, entonces, volviendo acá, la teoría está errada, el experimento está errado, o ambos estaban errados. Hubo una discusión eh, de los 10 años, esta revolución fue de los 80, pero como 10 años estuvieron discutiendo peleando quién el quién está errado, nadie, nadie se que tenía la culpa, porque en realidad todos habían trabajado muy bien, y lo hacían conscientemente, lo repitieron, analizaron cada detalle, y todo coincidía, pero no da. Entonces, después de no, ninguno de contaron ambos el dato con el de los dos experimentos. Dice: dos veces los metrinos cambian eh, a un sabor diferente. Eh, y dicho de paso, eh, acá eh, quiero hacer una pequeña mención al, eh, al gran físico Castita también, otro, pero en particular, porque no bueno, he contado. el Supercambio Cante, este, este gran experimento, este experimento no fue diseñado para los metrinos. Inicialmente era para buscar que el, el del eh, La cuestión es que el experimento, después de gastarse algunos miles de millones de dólares, fue un fracaso. No encontró nada. No Entonces, eh, ya para no fracasar, se quedó pensando así. Y dijo, pues, bueno, vamos a utilizar esto para, eh, para otra cosa. Para evitar los motivos. Bien. Bueno, lo, lo brillante que tuvo, digamos, de, eh, de un experimento que he diseñado para algo y que no sirvió, aparentemente, eh, lo usó para otras cosas y bueno fue un éxito total claro. dicho de paso hay varias historias de, de eso, de que eh, un diseño para que no, y que no sirve yo recuerdo cuando llegué a hacer siete sí, pasados en que en a CERN, un tiempo yo vi un artículo bonito de un detector de yo de propuesto un prototipo de un detector de eh, para neutrinos eh, que era eh, una caja compuesta de una serie de, de pastillas eh, superconductoras y, y la propuesta era de que cuando de, de todo, con la poquita energía que diera, eh, las partes superconductores estaban en el límite entre superconductividad y no superconductividad. En ese momento, eh, sí iban a dejar de ser y tirar el eh, Pero ahí había que, inclusive, pues, sí, eh, yo le propuse que, eh, eh, algunas ideas le gustó, pero la realidad no tiene nada que ver con inteligentes, sino el ser o sea, no resultó bien. ¿sí? Otra idea brillante que hubo en esta época, no era el Arcel, no era no era el, Arcel, el un condicionador de electrones eh, Un experimento de D3 fue diseñado estrictamente para encontrar el bosón de Higgs en un decaimiento del de Golden Decay que se ve con cuatro victorios. Bien. Era diseñado para eso. Tenía el magneto más grande de todos, digamos. Entonces, él, eh, si, el, si el bosón de Higgs llegaba a y sabiendo el cuarto de que este es la posibilidad de un millón de millones, él iba a detectar y hacerlo más limpio. Pero la realidad, que no, estaban dando energías diferentes no tenían cómo detectarlo, una idea brillante, pero en la realidad, nada. Hablaba alguien de, de equipos. El DERF también ahí, en ese en el web probó toda la tecnología de último minuto. Probó los computadores de Cherefos, que era lo último que había en el momento, o sea, eh, probó todos los detectores nuevos, también, y los más excelentes, sí. El único problema fue de que no es no una cosa que algo trabaja un detector en laboratorio, y otro cosa un, un detector a escala, con una parte de, de cientos de miles de subdetectores detectores en algo gigante. Pasaron más de dos años antes de que comenzó su función. Bien. O sea, eh, en cambio, el LADES un eh, liderado por Alemania, tenía toda la ellos, los tácticos, todo lo que funcionaba, todo lo que ya estaba perfectamente probado comprobado, funcionó. Y hombre fue el experimento más exitoso eh, eh, que tuvo Bueno, esas experiencias han hecho que los experimentos actuales sean multitosos, eh, o multi, sean multi tienen una meta principal, por ejemplo, y, pues, y, pero eh, abarcan una serie de títulos. o sea, no hay, no hay como puede quedarse en una sola cosa. Eh... En, en una cosa que vieron, la escala de más. Todos los botones están tren down, up y los, eh, los cargados por el mismo. Y por acá, lo no explican. Pero no están solo por acá. Estos son electrodes de eh, orden de magnitud por el escala. No hay cómo esto pueda venir del mismo procedimiento civil eh, eh, y aquí es más que esto de acá. Esto de acá, pero son aquí porque todo está en el mismo orden. Pero esto de acá no tiene nada que ver, o sea, no hay, no hay, no hay cómo. Es como la, eh, las interacciones eh, electromagnéticas eh, débil y, fuerte, y la gravitacional. La gravitacional son eh, 30-40 ondas de magnitud completamente diferentes. Hasta ahora hay gente que cree en la posibilidad de dimensiones estas. Porque eso justificaría, si es que existen los gravitones que pueden trabajar estas funciones, justificaría que acá habíamos una pequeña cantidad de, de, de intensidad eh, de, de interés en gravitacional. Eh, eh, digamos, puede ser una idea loca, pero el hecho de que la interés gravitacional sea tantos horas en el resto también no tiene sentido. Pero es la perversa. Y esto es así. Han tratado de proponer algunos mecanismos de producción, como el SISO, que eh, decía que en el origen primordial del universo había mercados muy, muy pesados y que estos cayeron en muchos y que podría ser una de las posibles eh, ideas de la diferencia de la de materia antimateria. Eh, bueno, eh, siguen siendo todo tan propuestas como, eh, como la teoría del cuerdas y más pero todavía está eh, muy muy monedario, no hay nada, nada probado ni siquiera teoría está completamente probada para que... Pero en fin, eh, hay que intentar, hay que probar, y ese es el camino. Eh, bien, eh, entonces eh, se vio que había más o menos eh, eh, tres tipos de con conductivos que producían electrón, el tau lepton el el el el el y, y entonces siguiendo la analogía que había, que había con eh, la, la teoría de la comunidad cuántica y con los cuadros, más o menos... Y, Indican puede haber eh, algunos tres eh, niveles de estado de energía y que eh, es más o menos lo que, te, que ya se consideraba. Eh, y eventualmente, eh, eh, si existe una metodología, en, entonces cada uno de debe tener una superposición de estado de los eh, sabores de los. De, eh, Neu neutrinos. Eh, tres libras de energía con cada un uno de sus proporciones de, de, de sabores de, de neutrinos, electrón, neutrino electrónico, monónico, catagónico. Eh, eh, y el fenómeno es que tres sistemas crean una materia sanitaria que permite intercambio, tal como eh, copiar un poco de la teoría de, de, de conocimiento. Eh, a pesar que siempre hay alguien que no está contento con lo que funciona y se propone algo, algo aparte la posibilidad de unos neutrinos estériles, es que, este, que tal vez puedan tener relación con la metrícula. Eh, pero es que es una de las cosas que también, como lo indicamos, eh, eh, eh, puede estar descartada por el eh, SQ, pero todavía siguen en esa búsqueda. Bueno, pero volviendo a eso, sin, eh, sin querer mezclar mucho en, en la matemática, ¿sí? eh, entonces, esto es lo que teníamos antes, ¿sí? ¿sí? ¿sí? ¿y, y al permitir una lista de de neutrinos, entonces permite que cada eno de energía trabaje una, una combinación de estos eh, de sabores de neutrinos eh, Y eh, entonces, ¿cómo lo estudiamos? Eh, eso es lo que viene en el universo. pero Entonces, nosotros vamos a ver en el laboratorio para que, cuando hagamos eh, un flujo de neutrinos, podemos producir neutrinos eh, en una distancia dada, como acá voy a colocar el este efecto. La distancia de la medimos, el tiempo también, porque van a la reducir de luz prácticamente. Así que, por eso tenemos precio y definimos la energía definir entre comillas la energía inicial y más o menos podemos hacer nuestro experimento. Yeah. Ese, ese es la idea. En la práctica no es tan simple, pero bien. Acá también, olviden de esa matemática, es la probabilidad de pasar de, de un tipo a otro tipo, eh, pero el concepto en este término, este es el, el, el término en el que cambia, justamente la tipo la longitud y la energía en los neutridos. Eh, es lo que, eh, lo que había acá. Y esto... Ah, acá ah, discuten que, que la diferencia de formato, acá representada el B cuadrado, el L y el MX. No olviden si es una parte de esta, pero más o menos es, es un poco lo que dice, esta probabilidad hace que vayan en, en, cambiando durante el vuelo partes de, de un tipo a otro tipo. Yeah. Y más o menos ese, es, que es una probabilidad, prácticamente ¿no? un conteo, lo cual da una, una probabilidad. Bueno, volviendo, continuando, ¿qué tenemos hasta ahora? Ya, ya, te, ya hemos pasado cuántos, eh, eh, unos 80 años de, de, de historia. Eh, ok, entonces más o menos, eh, ese es el tema que nos parece, o que está en la cada una como una superposición del estado de los, eh, los que tiene como único estado, y, y, y aparentemente hay eh, eh, una zona de diferente y dos que están eh, bastante cercanos entre comillas. ¿no? Eh, entonces, una de las cosas que se están eh, eh, tratando de ver bueno, la masa de los chinos, que hay un experimento particular, porque está muy, muy inextricido, eh, el, el orden, si es en este orden, o si es en este orden, las diferencias en el energía, o sea, todo, todo eso se está en eh, una serie de experimentos para tratar de entender eso. ¿Qué experimentos? Bueno, hay muchos recastos turco-locos principales. Eh, Mención especial, el tipo que hay en Japón el tratamiento hecho porque en Japón en Japón el el el tú y mi mamá pueden también no va a ir otros pequeños eh, luego se lo toca para que hagáis tu contacto en el como en Estados Unidos la primera tarde en sí fin, son experimentos bueno con unas de neutrinos del ser no son experimentos eh, con de modelos fabricados en laboratorio bien estos otros son observadores modelos el más famoso que el mapa es el sí. bueno, eh, bueno, el I-Q está diseñado más para el pero también el, el Tango el... el Super cambio yeah. en Japón. En el nublado en el Norte. Bueno, en el Norte, abajo. Pues, incluso... Mi mapa es allí, mi del <risa> el el mundo El el Este acá es eh, de muy bonito. Y porque que está, bien, está bien, y de en Ecuador. Bien. Eh, obviamente, la gente acá la come está en otro experimento, pero como estoy en esta charla, estoy concentrado en neutrinos, eh, por eso menciono eh, acá también eh, uno de los peruanos eh, en estos experimentos. Eh, y también con reactores para eh, neutrinos de baja energía, eh, también el Canvan, también está puesto. Eh, tienen, tienen toda una. Una, una historia en, en, en, en, en el conocimiento de los El data grade, el double plus, eh, este, el cárter, no, no tenía otro donde colocarlo, pero este es eh, justamente para eh, colocar un stream digamos, de, del, de, de la masa del de libros. Eh, y acá este es un pequeñito pero le tengo un cariño, han es que André a la en la cien, lo con eh, mi asesor de doctorado, justamente, un 20 unéntico, pero eh, sí si son, eh, hay, hay más, ya pero son que son algunos que están pendientes de, de, de, de convertir. ¿no? Eh, y aún hay muchas eh, preguntas eh, abiertas: ¿no? ¿Cuáles son las más? Eh, eh, se sabe que hay masa porque, bueno, sabe, ¿no? eh, porque hay la oscilación de explicación pero es algo muy, muy pequeño que se quiere estar. ¿eh? Eh, ¿Cuál es el patrón de mezcla? Eso también eh, que, y, y que está muy claro, o sea, uno eh, copia el modelo que ya sí que más o menos funciona como es el patrón de mezcla de los quarts a pesar de que, eh, eso es interesante, que pensar que los que eh, eh, con los neutrinos, con los vectores no había nada con los cuatro y patrón de mezcla, ¿sí? eh, pero con los electrones nada, ¿sí? así de Y ahora se cuenta que solo con los neutrinos, no con los neutrinos sino con los neutrinos, ¿no? con los neutrinos la es que es eh, mucho mayor de lo que se ve con el PAS, pero eh, aún se está cumpliendo en el estudio. Eh, son los neutrinos eh, eh, de mayorana, o de Vía, y son de Vía, que tienen partículas antipartículas, si que son de Mayolana, son de partículas antipartículas, que eh, violan las energías de efecto, es de, de la materia antimateria. hay neutrinos estériles, que podrían dar idea eh, de la materia solar, tienen las que tienen propiedades no esperadas o exóticas. Eh, y bueno, y ¿qué nos puede decir sobre modelos más allá del modelo estándar En principio, esto ya está en buena parte más allá del modelo de Dicho de paso, eh, eh, los neutrinos son casi de casi por definición, pero eh, en este caso eh, no se saben ustedes, las partículas son un poco así, como dice el izquierdo, son, eh, son lejantes, eh, bueno, y los neutrinos también, pero eh, si el neutrino tuviera masa, habría la posibilidad de que también hubiera lejantes, en principio, no habría por qué descartarlo, ¿sí? y, si, y si hubiera, entonces tendríamos que modificar un poco nuestro modelo estándar. Entonces, todavía no se modifica nada porque todavía no eh, hay muchos flujos. ¿sí? Pero eso queda así una parte en, en, en preguntas que posiblemente ustedes las puedan responder. Respuesta con las preguntas en qué entendimiento de la y de los clientes a Vamos a detallar pues, el propaganda de un evento que tuvimos, eh, que fue el... Bueno, este se antes de eso, eh, los experimentos para el ágil que para experimentos como el, el Minerva, el Nova y ahora el BOM, eh, se prevén en prioridad. Y más o no menos, sé si diría, yo veo un ágil de electrones, lo llevo a un blanco y se producen, por interacción con el blanco, se producen serie de mesones y un el mar que pueden decaer en un mono neutrino, y después lo coloco una gran tarea de no sé cuántos, de cintos metros de piedra. Hasta a al, al detector. Y ahí tengo más de un justamente tratado. Obviamente, eh, la dirección es aproximada, es un medio que tengo en esa dirección. Y la energía también. Ya, no tengo como. Eh, acá, una mención solo para indicar el tipo de detectores. Los detectores tipo del WTC, el, el ATA, por ejemplo, eh, son esos típicos detectores, eh, digamos, de estructura de cebolla una capa, otra capa, eh, lo cual hace que si eh, si alguien por casualidad se, se le deja un desarmador en, en el maneto y queda solo un maneto, eh, hay que pagar el detector sacar todo eso y se puede estar meses para el detector, el detector antes de que pueda continuar. Obviamente como eh, en este experimento pequeño no había el dinero que hay en estos gigantes, eh, no se podía dar un lujo de pagar el escritor, entonces este fue diseñado para colocar una serie de segmentos de tráfico, bueno, de, de tráfico blanco, de tráfico blanco, sobre todo de tráfico sensibilizador, eh, para tratar de más o menos, eh, solo para dar una idea, eh, eran de este tipo, ¿ya? entonces digamos, eh, bueno, tenían sus sus píldas sensibilizadoras que iban a los utilizadores, y, y etc., en, y en dos, tres eh, posiciones, lo like, normal, y, y se colocaban así. La ventaja de eso es de que si se me logra uno, tú simplemente lo sacas, gastas un par de horas en sacarlo, y eso sí es pues